Hola y bienvenido a un nuevo video. En este video, Serge y Steffi nos hablarán sobre los sistemas fotovoltaicos en ambientes exteriores. Acompáñame a verlo. Cuando hablamos de un ambiente o espacio exterior, puede ser el techo de una casa, la terraza de un edificio, un poste, una granja solar, entre otros. Para la instalación de sistemas fotovoltaicos en estos espacios, debemos tener presente la ubicación del panel ya que debe ser un lugar libre de sombras u obstáculos que le impidan recibir directamente los rayos del sol. Debe estar ubicado en un lugar seguro, donde no pueda ser robado o dañado. También debemos pensar en la inclinación del panel, ya que debe ir siempre inclinado de tal forma que el sol de mediodía, que es el momento en que hay mayor luz, quede perpendicular al panel. También se debe tener presente que el resto de los componentes del sistema deben estar ubicados en un lugar seguro y libre de humedad y que sea un lugar de fácil acceso para el mantenimiento. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.